Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, al canal, aquí, aquí, como locos que están todo el mundo diciendo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para arriba? ¿Nos vamos para abajo? ¿Esto qué va a ser? ¿Vamos a consolidar o nos lo vamos a atragantar? ¿Quién sabe antes? De todas formas, esto es un cálculo de probabilidades, ya lo sabemos. Y tal y como están las cosas... Bueno, decía Seneca que en tres tiempos se divide la vida, en presente, pasado y futuro. De estos, el presente es brevísimo el futuro dudoso y el pasado es lo único que es cierto. Dicho esto del pasado, bueno, pues el 24 de enero del año 41, en la antigua Roma, el emperador romano Calígula, de 29 años de edad, todo un abuelo, excéntrico, cruel, loco, es asesinado por sus guardias predatorianos y lo sucede el tío Claudio. En el año 1600, mismo 24 de enero, en el Atlántico Sur, el neerlandés Seval de Bert, Descubre las Islas Malvinas. El 24 de enero del 848, Shattermill, cerca de Sacramento, California, encuentra oro. Lo que va a hacer que se desate la famosa fiebre del oro en Estados Unidos. Bueno, en América del Norte en aquel entonces. El 24 de enero de 1913, en Rivadavia, Mendoza, República Argentina, se funda el Club Esportivo Independiente de Rivadavia. Onda, cosas curiosas, ¿eh? Y el 24 de enero de 1921 en París, para que veamos lo que pasa. La Conferencia de Países Aliados establece que Alemania debe de pagar como indemnización de la Primera Guerra Mundial 226.000 millones de marcos en 42 anualidades, 42 plazos, hasta 1963. Que acoquinó. Y el 24 de enero de 1924, en Rusia, Petrogrado, antes San Petersburgo, es bautizada como Leningrado. El 24 de enero del 45, en la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo libera Cracovia, Polonia. Y fijaros cómo están ahora, después de haber sido liberados. Quién sabe. Y el 24 de enero de 1958, científicos británicos y estadounidenses anuncian que se ha logrado la fusión nuclear controlada. El 24 de enero del 77, en la calle Atocha de Madrid, durante la transición democrática, un grupo de extrema derecha asesina a cinco abogados laboralistas de comisiones obreras, la conocida matanza como Atocha. Y el 24 de enero del año 84, en Estados Unidos, sale a la venta la primera computadora Apple Macintosh. El primer Mac salió a la venta un 24 de enero del año 84. ¿Qué estabas haciendo en aquel momento, si no eras un proyecto aún? ya me lo cuentas en comentarios bien dicho esto vamos a ver cómo está bitcoin está el mercado un poco yo diría apático pero bueno vamos a ver si de alguna forma podemos aclarar alguna cosa si no has visto las mediciones que hicimos ayer te invito a que vayas al vídeo de ayer creo que es... <risa> creo que vale la pena luego ya cada uno que haga lo que quiera y hoy vamos a hacer una rematando aquellas por aquello de esa comparativa que es importante creo que es interesante venga comenzamos Y dale a la campanita ya sabes suscríbete y dale a la campanita además vuelvo a deciros algo que es súper súper importante y crítico es gratis bien dicho esto eh, tenemos las mediciones que hicimos ayer en el vídeo pero eh, algo que alguien me ha pedido y creo que sí que es, efectivamente es interesante de ver es primero algo que nadie me ha pedido, pero que creo que, que también es interesante. Eh, cada vez que llegamos a los puntos en el que estamos ahora, ¿vale? De RSI, ¿vale? Como norma, el punto estamos un poquito más arriba, ¿vale? Como norma, marcamos, empezamos a marcar máximos, ¿vale? Empezamos a marcar máximos de, de, de un movimiento. Fijaros, por ejemplo, aquí que marcamos estos tres reyes. Como yo les digo, aquí marcamos uno, dos y tres. En el punto en el que estamos, ¿vale? Podría coincidir con el primero, luego hizo el segundo, y después hizo el tercero, ya generando una pedazo de divergencia bajista importantísima. Uh, y ya, bueno, pues ya lo, que, lo, que venía, lo que era el retroceso. Por cierto, eh, mañana haré vídeo para los VIP, para los vip y invitaré a todos los VIP a la clase del jueves. El uh, jueves tenemos clase, tenemos webinar de alumnos, y creo que este jueves, no sé, lo veremos y um, porque vamos a tratar la estrategia, Le voy a decir, la estrategia que yo voy a llevar en los próximos meses, luego ya cada uno hará lo que quiera, pero creo que es importante porque igual que hay ciertos cambios en el mercado y nos tenemos que ir adaptando a ellos en la estrategia general global que debemos llevar en ellos, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿qué pasó qué pasó cuando caímos? La caída de 18-19... Bueno, pues vamos a hacer una medición importante. ¿Cuál es? ¡Ay! El retroceso. ¡Pam! Del movimiento. Vamos a llevarnos esto. Un poquito para acá, para que las líneas nos lleguen donde queramos, donde queremos. Bien, ¿qué pasó? Que en el retroceso tenemos 0.23.6, que hizo de soporte posterior. 0,38 hizo de primera resistencia para el retroceso aproximadamente y nuestra zona de golden pocket que hizo de tope. ¿Vale? Bien, visto esto, si esto lo trasladamos a este momento, ¿qué pasará? ¿Dónde nos hará las marcas? Bueno, pues vamos a verlo. Bastante fácil. Me vengo de mínimo a máximo. ¿Dónde nos marca? ¿Dónde nos marca? Primera zona de posterior soporte. ¡Guau! Wow, pues nuestra zona de Rose Line. Ya lo vimos ayer. La zona de 038. También. Y la zona. La zona de nuestro querido Golden Pocket. En comparación con el otro movimiento. También ya lo teníamos marcado. Fueron las marcas y mediciones que hicimos ayer. Ahora, ¿de dónde salieron esas mediciones? De cosas completamente distintas. ¿Vale? Tenéis que ir al vídeo de ayer y verlo. ¿Por qué coinciden además esos, esos números? fijaros cómo coinciden, es tremendo. Pero coinciden a la perfección. Y fijaros cómo este máximo que hizo aquí, un poquito por encima, pero, y bien estar en esta zona de apoyo, vale está un poquito por encima, pero ¡ojo! Las coincidencias empiezan a ser un poquito escandalosas. Ahora, esto quiere decir que a lo largo de... Mmm, como hizo aquí, ¿vale? paz En los próximos cuatro meses o cinco meses vamos a subir desenfrenadamente hasta la zona de 48%. No, no quiere decir eso. Quiere decir que puede ser en esos 4 o 5 meses o puede ser en un año entero. Ya sabéis que, bueno, ya hicimos un vídeo hace no mucho en el cual veíamos eh, que todos los años eh, previos al año del halving Bitcoin hacía un 100, 100, entre el 100 y el 110%. Medido en semanal para, para, para tener una referencia clara. Si la medida es mensual, pues evidentemente puede salir diferente. Pero bueno, al final... Más, aproximadamente es esa, esa medición y hacía unos máximos, evidentemente mucho mayores. En un caso había un 200%, un 200 y algo, y en otro caso era un 300% de, de mínimo a máximo. ¿no? Uh, pero si en una ca cantidad interesante de tu cartera puedes tener o crees que puedes tener un porcentaje de un 100% en ese año, digo yo, no toques, para que tocas. Al menos en ese porcentaje de la cartera. Llámame loco. Bien, dicho esto, ¿cómo estamos? Tenemos un RSI hiper desgastado. ¿Vale? Tenemos un volumen que sigue cayendo. Vamos a ver el BLX en un momento, en esta gráfica, porque también nos dice ¿vale? que sigue cayendo. Hoy sube un poquito, evidentemente, mucho mejor. Yo prefiero que suba un poquito el volumen, porque si no... Bueno, perdón, este es el de ayer, vamos a ver el de hoy, que <ríe> es VLX. vale Entonces, aquí, lo no venimos aquí. De momento nos está diciendo que cae. Vamos a ver el cierre, todavía estamos en la última vela de cuatro horas. A ver qué nos dice. Bien, vamos a la otra gráfica. En la que hemos trabajado bastante tiempo está en una zona de máximos. En es esta línea de tendencia, depende de cómo la pongas, está rota o no. Vale, hay gráficas en las que veréis que, que no está rota. Para mí me da igual, o sea, que esté un poquito más arriba, un poquito más abajo, porque romper una línea de tendencia es romperla con claridad. No es esto que estamos haciendo. ¿vale? Entonces, si la línea tenía que ir un poquito más así o un poquito más asá, control Z para deshacer, a mí me da igual, porque para mí. Mmm, no, no me voy a poner con la herramienta de, de, los, de los rectángulos porque eh, puedo poner aquí, ¿no? Eh, me parece una tontería. O sea, hay que hacerlo, hay que pasarla claramente. Es igual que cuando llegamos a una resistencia, en este caso, por ejemplo, si hubiéramos llegado aquí, no, es que las mechas han pasado por encima. No, da igual. Si no hace el retroceso y la pasa con claridad, y pasa esta zona con claridad, es como si no hubiéramos hecho nada. Es igual, ahora mismo, esta zona de los 22.800 eh, no está pasada con claridad. Simplemente estamos ahí toqueteando. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Consolidamos? ¿Estamos consolidando? ¿O estamos eh, tonteando un poco y nos lo podemos comer con patatas? Evidentemente, alguien ha hecho la pregunta del millón. ¿Y si... Pajelo de los Isis, cuidado. ¿Y si resulta que el día 1 les da los del FOM por decir, vamos a subir un 0,50% en vez de un 0.25 evidentemente la bofetada que se pegaría el mercado sería importante hay que estar muy atentos a lo que pase en los últimos días como norma cuando llega una reunión de este tipo eh, los dos, tres últimos, tres días anteriores suelen ponerse el mercado un poco bajista en este caso no tengo ni idea de lo que va a hacer ¿vale? eh, yo creo que van a dejarlo en 0.25, aquí paz y después gloria y es lo que espera todo el mercado si, ya os digo, si fuera todo lo contrario, ya sabéis que en esos días a mí, a mí me gusta ver los toros de la barrera, ver cuál es el movimiento inicial y en base a eso actuar. Normalmente la contra, pero bueno, ya lo iremos viendo. Por otra parte, el volumen, bueno, más o menos va poquito a poquito descendiendo. No creo que sea por falta de interés, por falta de interés pues estaríamos en estos volúmenes más bajitos. Yo creo que es por prudencia, ¿vale? Están esperando a ver qué narices pasa, a ver si acercándonos a las fechas se filtra alguna información, como pasó otras veces. Y bueno, pues si pasan, si llega al 0,25 eh, y los resultados empresariales, bueno, pues no siguen siendo demasiado malos eh, y son sostenibles con la cantidad de despidos que hay, etcétera, etcétera. Bueno, pues el mercado seguirá en, en, en, en, con el talante en el, con el que está. ¿eh? Yo no creo que vaya a cambiar. Es decir, si ya tenemos una senda ascendente, es una senda ascendente. tener en cuenta, sobre todo en el tema Bitcoin, gente dice no, el Bitcoin va para adelante y está siendo como un eh, indicador del resto de mercados. Una leche, el Bitcoin es una castañita muy pequeñita y no vale para eso. ¿Vale? O sea, eh, hay algunos gurús que, vale, mira. Eh, Realmente Bitcoin está en el a 14 meses, yo os, os invito ¿vale? a que miréis qué pasa, qué pasado en los otros ciclos 14 meses antes del halving. Entonces, abril eh, se supone que será el mes del halving, del 24. 14 meses, evidentemente, ha sido enero o febrero, tal como estamos ahora. ¿Qué pasó la vez anterior, las dos veces anteriores? vale Os invito a eso. Pues ya, a partir de ahí, ¿por, ¿por qué no lo digo yo? Porque hasta hacer algo vosotros, copón, molestaros. Vale, entonces, cogéis, miráis, ¿qué pasó 14 meses? Anda, porque quiero que se grabe a fuego. Y creo que es interesante. Entonces, que estamos en ese punto, puede ser de una forma o de otra, me da igual que, sea, que se dispare mucho o no, pero evidentemente, como estamos en ese punto, en, ese, en esas fechas, también tenemos que ver si el mercado, aunque el mercado va, pueda tirar abajo, imaginaos que puede tirar abajo y va a hacer un nuevo mínimo a los 12 mil y pico, por ejemplo, ¿vale? la estrategia que vayas a llevar la tienes que tener ya sembrada y machacada tienes que tener muy muy claro que lo vas a hacer haga una cosa o haga la otra porque yo haga una cosa o haga la otra voy a hacer exactamente lo mismo por una cuestión de fechas ¿el qué? ¿qué voy a hacer? pues mañana en el vídeo del canal VIP y la clase a la que vais a estar invitados todos los del VIP del jueves, ahí lo veremos bien diario vamos a ponernos en cuatro horas estamos en principio parece que estamos consolidando bien hemos tenido estas ¿veis? Toda esta zona de velas verdes con una velita roja muchas velas verdes con velas rojas con menos con menos volumen y a partir de un punto empezamos a tener más volumen rojo menos verde ¿vale? subimos con menos volumen del que caemos volvemos a caer con bastante volumen y subimos con menos volumen Volvemos a, a caer con más volumen que el anterior. Ahora sí, hemos tenido un par de velas, muy chiquititas. Pero en todo esto, a pesar de que veamos que estos volúmenes de caída... ¿vale? Pues me decía alguien, joder, es que parece una distribución. vale Igual que pasó aquí, ¿veis? Aquí parecía que había una distribución. Pero, ¿qué, ¿qué ha pasado? Igual que pasó aquí, con esta vela, que hubo una defensa súper importante de una zona, por eso hubo, eh, hubo esa subida de volumen, aquí aquí, en estas dos velas, también tenemos una defensa de, la, de una zona importante. Por eso también hay bastante más volumen. Empieza a subir el volumen, aunque ¿no? sea rojo. Pero se defiende una zona. Entonces, yo creo que seguimos acumulando. Creo. Eh, yo soy de la opinión de que ojalá, a partir de aquí, cayéramos y hiciéramos un, una pausa a la zona de 20.500 más o menos. ¿Por qué? Porque bajaría y sería una prueba importante. Y también aparte... Eh, por una cosa importante, mirar, mm, ¿Dónde tengo yo? Bueno, en este mismo, sí, aquí en diario. Aquí lo vemos. Fijaros que toda esta zona, eh, todo este pico del año 17-18 ¿vale? ha sido la zona de soporte. ¿vale? Desde más o menos los 19.000 a los 16.000, ¿vale? Esos 3.000 dólares ha sido una zona que se ha aprobado. Es posible que al menos al menos lo que son la zona de picos, la zona de arriba, se vuelva a probar. O sea, estas zonas que tenemos aquí, ves que se ha una vez, se fue arriba, se ha otra vez en esa zona, se fue arriba y luego la perdió. Hemos retesteado y nos hemos ido arriba. Creo que esa zona se debería de volver a probar. Entonces, para mí, esta zona ¿vale? que vemos aquí, zona de 20.000 y pico, esta zona que vemos aquí, Creo que se debería volver a probar. Si no se prueba hoy, se aprobará mañana. Como Santa Rita, Rita, Rita. Dicho esto, de momento, vuelvo a repetir: para mí, objetivo importante, los 25.000. Aquí paz y después gloria. Que llegamos bien. Que llegamos un poquito más arriba, mejor. Ahora, me interesa, ¿qué me interesa? Lo que viene después. Ethereum, por su parte. Igual, o sea, está en encefalograma plano completamente. Está haciendo aquí otra zona de banderita y, bueno, pues no es capaz de, de ir, no es capaz de llegar a la zona de resistencia siquiera, ¿vale? El total market, bueno, pues un poquito verde, un plano más bien, pero en 1T, ¿veis? 1T, clavadito, 1T, ahí 1 OT operación triunfo, pues ahí está. Y la dominancia de Bitcoin, verde que te quiero, verde, ha ido, ha ido, ha ido mmm, intentando perder la zona en la que estaba, ...pero al final se está recuperando... ...¿qué quiere decir esto?... ...qué dinerito se está yendo un poquito para Bitcoin... ...el dólar index por su parte... ...plano, plano completamente... ...está como a la espera de lo que pase... Eh, ...esta semana... ...y... Bam, bam, ...¿qué pasa con las altcoins?... ...señores, señoras... ...pues tenemos... ...a ver, vamos a ir para acá... ...vamos a ir... ...bueno, vamos a empezar por la parte negativa... Larry, Larry Cage, un centavo de dólar... ...lo aguanta de momento... ...GMT, Celler, que había subido bastante el otro día... Neblio, los SLPs, también por aquí andan, cadena, los Axis, bueno pues perdiendo, no demasiado, como vemos, pero sí que es una larga lista de, de no perder demasiado, un poquito como la mitad del mercado. Y en la parte positiva que tenemos, pues esas altcoins, que bueno, pues que han, parecía que estaban un poquito como olvidadas, un poquito paradas, y ahí tenemos audio, 47, casi 48%, SHA, 22%, FA, 22%, PER, 21%, tremendo. ¿Vale? Entonces, muy, muy bien. Por esa parte, Coti, 14,5, Cava, 11,82. Muy bien, intentando recuperar, ¿veis? Estas zonas. Y a ver si llega a la, a la línea verde que tenemos ahí marcada en su día. IOTX, ¿vale? Parece que el internet de las cosas vuelve a resonar. Y fijaros que la pérdida de IOTX tampoco es tan grave, ¿vale? Eh, HTR también, Melos, 8,60. Así que, bueno, no ha estado nada mal. LRC, criterio, vale a NKR de 6.20 y pico. Tenemos unas, algunas con unas ganancias importantes. ¿Veis? Esta misma zona que estábamos viendo antes para otras altcoins, pues deben de recuperarlas todas. Es lo ideal. Sobre todo, ¿por qué? Porque si viene un batacazo en el mercado, pues eso, todo eso recuperado, bueno, pues es bueno. Y además están rompiendo algunas líneas de tendencia que son importantes. ¿Vale? Vemos, fijaros. Tacatas, ¿Vale? Ruptura importantísima. Y muchas tienen una cosa... Bueno, muy, muy similar. Chile igual, después del sufrimiento del, del Mundial, bueno, pues está en una zona justo de resistencia ahora mismo, con este apoyo de aquí, este apoyo de aquí, si lo pasa, bueno, pues a la zona verde, a los 0.18, y a partir de ahí, bueno, pues aquí para hacer por veremos a ver qué análisis quiere, quiere hacer. Rune, una que tiene bastante gente también, igual, cerrando esta zona, podríamos ir siguiente punto de pivote a los 2.100. A ver si aguanta. Yo creo que puede aguantar. Si el mercado sigue así de generoso, que tiene pinta de querer seguir las cosas como son. One, mira, también lo tenemos. Cake también está por ahí, 2.30%. El esquema es exactamente el mismo en todas. Pues siguiente punto de pivote en One 0.021. Eh, en Cake, que está en 0.009 Ha intentado un asalto un poquito más arriba. Aunque tiene una batalla un poquito diferente que algunas, ¿vale? Tiene un, un esquema bastante. A mí me gusta bastante más, ¿vale? Esto. ¿Por qué? Porque rompió la línea de tendencia. Toca una vez, dos veces, ha estado resbalando. Lo que puede pasar muchas veces lo que puede pasar con Bitcoin ahora mismo, por ejemplo. ¿Vale? Y intenta ir al alza punto de pivote. Te lo tenemos ahí. ¿Veis? Toda esta zona. Con un toque aquí de menos. Eh, de apoyo. Resistencia. Resistencia. Resistencia. En esa línea de los 5 Aproximadamente. Pues oye. Sería un 20% al alza. Vale, estamos en 4, pues el 5 es un 20% al alza. Una subida del 25% sobre la base. Eh, Básica tensión Token, igual un 2%. O sea que hemos tenido un mercado bastante a A partir de aquí, bueno, pues ya es un poca cosita y llegamos a puntos en los que estamos un poquito ahí atascadillos. Por cierto, otra buena cosa que estábamos viendo antes en, el, en Discord era... Mmm, ahora que lo estaba viendo yo por aquí, ¿dónde están...? los longs y los shorts, ¿vale? Hablábamos de, de no es que la gráfica de shorts dice una cosa, la gráfica de longs dice otra cosa. Sí, importante eh, es que están subiendo los shorts. Bueno, eh, a ver, vamos a verlo por aquí, aquí está. Los shorts han llegado a un punto, están haciendo banderita y puede ser que empiecen a subir, ¿vale? No solamente que los shorts suban, sino que suban más de lo que los longs puedan subir, ¿vale? Esa presión entre unos y otros. Os dejo por aquí abajo un link donde podéis ver eh, los, la, el enfrentamiento entre cortos y largos en tiempo real, aproximadamente, ¿vale? Es, eh, pero sí, es tiempo real. Tened en cuenta que, fijaros, estamos muy, muy abajo en shorts, na, no los quiere el mercado, pero históricamente, ¿cuántas veces hemos estado ahí? ¿Vale? Hace muchísimo tiempo. Estamos aquí el año 18. Fijaros que, pues bueno, punto muy bajo están na, nadie quiere nadie quiere entrar en shorts no entra nadie en shorts bueno no, nadie nadie es mucho decir no pero hay mucha más presión eh, alcista que bajista esto sí nos lo puede dar pero hay que comparar los shorts versus los longs fijaros los longs como han estado bastante para ellos muy en bueno pues no, no la gente no ha, no ha pegado un castañazo abajo de tal forma que, que hayan subido eh, la presión, la presión bajista tanto, ¿no? O sea, lleva muchísimo tiempo, ¿vale? Del verano, ahí, ahí arriba. Entonces, bueno, eso es un buen indicador. No queremos soltar, no queremos soltar nuestros bitcoins. <ríe> eso es por algo. Nuestros trocillos ahí, que están muy solitos. El SP 500 bueno, una pera de, de aquí te espero, Valdomero. En fin, eh, poco más que añadir, chicos, chicas. Eh, simplemente vamos a ver si esta zona la rompemos de verdad y nos vamos a los 25.000. Si una vez que lleguemos ahí, yo diría, vamos pasito a pasito, que si no, luego mmm, el que mucho abarca, poco aprieta. Y como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.